Pues, Maximus Squad, hoy ha llegado el día de bajar al sótano y de descubrir qué es lo que hay justamente. ¡Bulu! ¿Estás qué divina incidencia? ¡Hola! <risa> Buenos días, Maximus ¡No Squad, empezamos un nuevo maldito vlog en la nueva maldita casa. Bueno, no sabemos si nos vamos a una pero es que. No sé qué es lo que pasa, tío ¡Trencillos! No sé qué es lo que pasa A ver si hay alguien Vale, en la puerta de fuera no hay absolutamente nadie Hay un nadie. coche, ¿eh? Hay un coche super mega ultra extraño ¿Hay alguien ahí? Aparta, mira lo que hay aquí Ay, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro 3, a hoy Es lo mismo que nos no dijo la, la niña, me cago en la Maldita leche, básicamente para los que no sepáis Si no habéis visto el blog de ayer, lo que pasó ayer que Detrás de una de las puertas que había en un mundonazo de señales Ya sabéis que en la casa hay un mundonazo de señales De peligro, de muerte, de pared Y la verdad es que tenemos mucho, mucho, mucho, mucho miedo Pero el caso es que ayer nos colamos Detrás de una de las puertas donde ponía eso Y encontramos un maldito pozo Donde dentro del pozo que había Había una niña poseída o Muy no mal rollo Y nos dijo que en esta casa vivían un de niños que no tenían padres Y que a las 3 de la mañana Todos los días salían O sea, Es una historia un poco rara en plan, No os voy a mentir, yo personalmente no me lo creo Mucho, ¿qué sentido tiene que haya niños aquí Viviendo sin no, padres? No sé. Pero mi pregunta es, ¿este paquete es para nosotros? ¿O es para los niños? No tengo ni idea, puede ser para los niños Yo no lo tocaría hasta, hasta Pero hasta no lo tocaría de la mañana, hoy no tienen muy Pero que muy buena pinta, ¿eh? Guille, hasta No tienen nada, mí, pero estoy, que estoy estoy, nada estoy, de vamos buena aquí, pinta vamos. Es que eso, eso, eso no es bueno eso no es lo que maldita mente para, para, hacemos No vas a romper, no vas a romper, no vas a romper Puede ser de los niños y después van a salir a hacernos algo A ver, puede ser de los niños, así que bueno, me siento los niños viendo lo que te voy a, a decir A ver si la pena, como la pena. ¿Qué haces? ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¡Hola niños! ¡Hola niños! Ahí está justamente la niña del maldito pozo Ahí, en esa maldita puerta Pues sabéis que niña del pozo, te hemos reventado tu maldito paquete ¡Calla, calla, lo calla, sepas. Calla, calla! ¡Calla! Para, para, para ¿Ves cómo no tienes que hacer estas cosas? Vale, vale, vale. Si se nos está cayendo el paquete, el paquete, el paquete, quiero ver qué es lo que hay dentro. Me trae mucha pero mucha, mucha intriga lo que hay aquí dentro. A ver que no me caiga, la verdad es que no me gustaría caerme. Dámelo, dámelo. Wow, se lo has mojado, se mojado serio, todo Se ha mojado serio, tío. Ah, ¡Que me mojas! Como explote esto porque se ha mojado, harta. ¿Cómo va a explotar, tío, que es un paquete, se supone que es para niños. Tío. Sí, o puede ser un juego con batería y puede explotar. Vamos a abrir el maldito paquete mojado, mojado, mojado, mojado, mojado vamos a ver lo que hay dentro. Porque la verdad es que muchas muchas gracias, no me hace el caso, No olvides suscribiros al canal porque el contenido que estamos trayendo en esta nueva pedazo súper de casa es impresionante. Lo estáis apoyando muchísimo, muchísimas gracias. Ya sabéis, lo hago absolutamente todos los a las 8:40 sin fallar ni un solo día. No me lo puedo, llegar a creer. no me lo qué es esto, No me lo puedo llegar a creer otra maldita vez. Bro, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué maldita mente nos envían otra vez lo maldito mismo? Porque quieren jugar con nosotros. ¿Pero cómo van a jugar con nosotros si nos envían todo el rato lo mismo, tío? Pero, pero, os se está yendo esto de madre, ¿eh? Yo cogería no sé, esto, miraría la caravana, que somos felices en la caravana. Sí que es verdad que somos bastante, pero bastante felices en la caravana. De hecho, ahora mismo está Becario ahí, medio muerto, porque ya sabéis que se encontraba fatal y estaba básicamente vomitando. Así que, Becario, RIP, Becario. ¿Pero por qué nos envían malditas armas de juguete, tío? Eh, no sé, pero está Guay, Hombre, a ver, está guapa, guapa, guapa oh, está Que si los dinosaurios super mega extraños Lo probamos y lo no, probamos, oh, no, probamos Baleamos oh, a, baleamos a y a Martina no, Le reticamos la cabeza a los dos Sí, antes de ir a balear a Martina Lo siento por la interrupción Pero es que mirar porque esto me da muy mal rollo Y esto, estos días, 100% lo quiero hacer Y es bajar al maldito sótano Porque es que aquí hay una señal de en plan Rollo de peligro Y ayer hay una señal directamente de fucking peligro Y ayer si, si entramos a una señal donde pone maldita mente peligro Y encontramos un te un maldito poco a saber lo que malditos son los misteriosos de nuestra casa Voy a tranquilizarme y, y, y vamos a por Martina Shhh, ¿sí? Martina, Martina está justamente ahí vale, y vamos a reventarle, creo que está investigando las puertas Está claro, también los comentarios sobre las puertas que tienen símbolos de muerte Así que vamos a ver lo que está haciendo Martina Y sobre todo, yo tengo mejor ¿sí? gusto yo, disparo yo, Disparo yo, disparo yo Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. corre, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. corre, Martina, manos arriba. Martina, manos arriba. Martina, te estamos Martina, Martina, por otro Martina, ¡Vete! Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, ¡A acorralada, acorralada ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!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 no, no, no, no, no se escapa. Que me, para, ¡Toma! me, quievo, me no vas a escapar ¡Que lo diga mal a mi tiretola! ¡Otro viva! ¡No, me quedo sin balas! ¡Me quedas sin balas a ver! ¡Me disparas! ¡Qué dos palas! Cargando, ¡Cargando cargando! Vale, se ha ido justamente para arriba, espera, espera, creo que se ha ido para la habitación de la perfecto perfecta. Otra cosa que os no, iba a decir, hay maldita mente un armario aquí con un jodido. Y como ya sabéis, que hay otra maldita puerta con señal de peligro. Aquí hay un jodido candado enorme. Y esto que ahora lo investigaremos sin sí, Martín. ¿Ves como es idea, coger los objetos de nosotros? Vale, sí que es verdad que es otro copidadon, a ver qué nos de aquí apunta apunta apunta, apunta, apunta, apunta, apunta Porque el ascensor lleva varios días subiendo por sí solo Y os lo prometo que no le he dado yo ¿Cómo? ¿Hola? ¿Te imaginas que es ¿Ah? alguien invisible? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Te imaginas que es alguien totalmente invisible? que se cierra Me cuidado, cierra la puerta cuidado, cuidado, no entiendo nada. Y ahora baja. ¿Por qué baja? A la siguiente me bajo yo con la pistola y lo reviento a todo. Esta casa está 100% poseída, pero antes vamos a bañar a estos. Hola. Hola chicos, venimos en Son de Paz. Hola. ¿Qué pasa? Venimos en son de paz, nada, que estábamos aquí buscando a la Martina, donde a ver dónde estaba Nada, aquí no está eh, na, na, ah, que... abre la puerta, abre la puerta Tenemos que decir ¡Una cosa! ¡Malos vamos ¡Tira para dentro! ¡Tira para adentro ¡Malos arriba, manos arriba! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Iba con el estillo Tranquilos, ¡El traidor! ¡Vaya escudo me he montado! El traidor merece un balazo El traidor merece otro balazo ¡Corre para! otro sigue y Martina, tú Martina también y tú Martina eh, maldita niña mira mira lo que te hago a ver ala hola. Hola, esta está chulita esta eh, chulita Martina que, oh, qué qué oh, oh, tío. Tío. Dale otro. ¿Te qué qué otro ah, qué qué ah, qué que, qué qué que, qué qué qué qué ¡Maldita! ¡Oh, ¡Me está matando! ¡Cójala! ¡Se te liga tu también! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vale, vale, tranquilos! ¡Quieto que llevé! ¡Quieto! ¡Quieto, tranquilos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dame la vale! vale ¡Hola, hola, ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ven aquí! ¡Hola, ¡Hola, ¿Qué, qué es eso ¡Hostias! Vale, real chicos, esto es una señal. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es eso, tío? No sé lo que es eso, pero... Vale, Martina, cortamos un brote ya de las armas. Sí, claro, después de habernos disparado, ¿no? A ver, un, un poco, pero yo lo he hecho con la mejor intención de, de posible del mundo. Martina, aquí tenemos... ¡Para, para, que estamos aquí los chavales! Ya, ¡Para, Los chavales... Ay, lo te he en, en un asunto un poco... ¡Ya, ya, ya! Tío, esto es una señal de la casa, era Yo aquí, tiene un mante. cable eso porque tiene un cable una una maldita una maldita cosa de si no, sí, es un Mira. micrófono o una cámara hermano sí, esto tiene pinta eh No es una cámara eh o está sea, perfectamente sí, sí, sí, sí, sí, sí es una cámara hostias Hostia. Aquí hay como una, un dispositivo. Hostias. Vale, bro, yo no he visto nada por aquí. Hostia. Y por eso a lo mejor hay que Todo el rato de que nos están 24 horas vigilando. Bro, a mí esto me raya mucho. Y ¿no? esto no me da buena señal, pero bueno, eso se va a quedar así. Yo no, no he visto. Nada, video? como un panel no con una cámara, viendo. es algo muy raro. Que nos están espiando y que a lo mejor esos ojos son cámaras, ¿lo ¿no? veis en los ojos? ¿Os imagináis que en absolutamente todas? Las malditas, no, pero, imagínate que estos ojos, no, ¿ves que no paran de vigilar la entrada? Pues estos ojos no te perderán a que este cuadro justamente esté delante de la entrada. Como que todo el rato estoy vigilando también la no, Yo un poco sí, en claro. eso y es verdad Y hay muchos sitios que yo he visto que ponen camaritas muy muy pequeñas Como en el ojo para que tú no lo veas No, puedas. no, pero que mira qué raro que, que justamente una mujer Vosotros creéis ojos? que en absolutamente todas las habitaciones a lo mejor Detrás de los cuadros o de... dentro de las rejillas hay una cámara Y por eso hay un montón de carteles que pone que no están 24 horas <risa> Yo creo que eso hay que descubrirlo bueno, sensor. mira, mira, mira, mira, a ver a ver lo que hay, hay aquí dentro, un segundo A ver, voy a intentar saber que... Ahora, llevo unos. ¡Qué oh, listo! ¡Ah, ¡Vale, esto, bro! Vale, es un poco loco. Un pastaízo secreto. Es un poco loco. Imagínate que por aquí es por donde tiran una va comida Franela, tío! So. ¿Qué, ¿Qué va comida en sótano? So, so, ¡Bro! Claro que sí, bro! Imagínate, bro. Como eran botellas sí, de sí, agua sí, y sí, cosas. Sí, para... Bueno, Franela, no lo di, no digas. ¿Qué tal hizo? Para... Justamente delante, de... encima del sensor, hay una cámara y una. Me no, chicos, esto me pudo. está empezando a vale. mal rollo vale. que flipas, ¿eh? Si vamos a hablar con la niña a preguntarle. ¿Qué niña? Yo. Eh, eh, eh Nada, eh, una niña parecido. que hay fuera, la vecina, la vecina. Sí, ¿no? la, la. Ah, vecina. Pues yo quiero conocer a lo mejor, eh, mejor? No, no, no, no, no, no, no, no Martina, no, Martina no, porque, no, está porque ahora, no, está ¿cómo está en en ahora? no porque es muy pronto para que la conozcas. Sí, y por qué tú ibas a ir a conocer. Porque yo me voy a presentar. Porque Martina, porque. yo también ¿Por así somos amigas. Es que resulta, resulta que. Ah. Para, para, para, Martina, está, está mordiendo todo el rato, Martina, mira, mira qué pulsera llevo y me estás mordiendo. En serio. Si quiero ir a conocer eres, a la peor que, toma. que niña, que no hay ninguna niña que no ah, se puede. Ah, pues entonces que hay un hay un niño. Que no. Ven, ah, pues el niño, pues así me un Martina. amigo. A ver, Martina, que noviecitos aquí no queremos. Mira, nosotros queremos que, que, que te, que te, que no, Martín, te tranquilices. Pucha, vale, ahí ya está. Ay, Martí Martí, está? ¿sí? Vale, ahí, ahí, ahí, ahí. Tú, ¡No te pases! Vale, pues Martina, siéntate y si se mueve, juego, juego, juego. Para de Para, para de Para de te cogemos, ¡Oh! te cogemos y te encerramos justo. ni de coña! ¡Ah, pues tengo movilidad! Vale, pues no la pasa nada. Vale, la tampoco. La Hola niña sí, mi, del pozo, niña del pozo Pero como ya sabéis, aquí descubrimos que vivía básicamente a la niña del pozo Que solamente podríamos entrar justamente por aquí eh, Venidos conmigo porque la verdad es que no hace nada de la No, la verdad que no Esto sí que me da muy mala, muy mala espina porque, mirad Cosas de muerte, biohazard, aquí también biohazard ¿Hola? Hola, pero puede llegar, qué ¿Sótano? ¿Sótano 3 de la mañana? Sí, estás tú que vas sí, a el sótano a las 3 sí, a él, eh, Que dijo que justamente a las 3 es cuando salían todos los niños no, no, no, no. O sea, hola, hola, ni, niño del pozo Hola ¿Me escuchas? Hola hola, ¿Estás ahí? No venimos a molestarte, no venimos a hacerte nada Simplemente venimos a, a hablar contigo Le quedemos mal a ¿Y si la va a salir ¿Y si la nota es una trampa para que vayamos al sótano encerrarnos y comernos? ¿Uno va a comer una niña? A lo mejor no está solo la niña, a lo mejor están los niños y hay como bichos raros, tío No lo sé, pero lo único que sé es que os tenéis que suscribir 100% Porque las locuras que están pasando en casa no tienen ningún tipo de sentido, o sea, entre la línea del pozo, entre todo lo que estamos descubriendo, entre que todas las habitaciones tapadas, las señales, cosas súper, mega ultra extrañas. Suscribiros al maldito canal que es totalmente gratis para entregaros de absolutamente todas las nuevas cosas, 8.40 absolutamente todos los días, hay vlog diario, así que poneros en alarma porque si llegáis los primeros os vamos a dar un pedazo de corazón e intentamos llegar a 50.000 pedazos de en este pedazo de vídeo. Esto me da muy pero que muy muy muy mala espina, así que chicos, yo yo personalmente a mí me encantaría bajar las sótano a las 3 de la mañana. ¡Bajamos a las 3 de la mañana! que es como un caníbal que traen ¿no? todos yo los yo no niños he a 3 de ah, la mañana a ver ya, pero es, es que quiero descubrir las cosas que están pasando en esta casa y toda la máxima escuela lo está esperando también te digo, el paquete que ha llegado ponía 3 AM, o sea, a lo mejor quiere que bajemos con esto la niña tiene una pelota, a lo mejor es de los niños y si tiras la pelota abajo, ¿dónde va? hola, ni, niña, ni, ni, niña porque el pozo tiene mucha profundidad tirar a lo mejor, sí, a la niña T toma, toma, creo que se te ha ido una pelota no, no, no, no. ¡Qué va solo! ¡Qué va solo la pelota ahí! <risa> Vale Parecido como que real Como que la, la estaban como cogiendo Como ¿no? absorbiendo, yo no pienso Vale, bajas tus alzones No, a la sí, sí, yo no, baje, yo no, Porque la verdad es que no tiene absolutamente nada gracia Lo siento, niños del pozo Voy a intentar convencer absolutamente todos los chicos De bajar al sótano la noche no. Y vamos a ver lo que pasa Uff, qué calor hace aquí y además Estoy notando un comportamiento súper raro Entre Arta y Nacar Y además, tío, ¿no te parece raro que justamente... Escúchame, este cuadro, ¿no te parece raro que justamente los ojos apunten a esa puerta que antes estaba cerrada? Sí, ¿no? A ti también te parece raro, ¿no? Pues vale ¿Y qué niña? ¿Qué niña? ¿De qué niña? Mira eso esto, Mira, ven, ven, la... ¿Ves esto? Esto es como para detectar el ruido Es como para que, a ver ¡Hola! ¿Has escuchado el tic-tic? Qué mal rollo, Qué raro es todo esto Pero bueno, voy a confiar en los chicos Y toca esperar Para el Maximum Squad, como veis ya son las 3 de la mañana Y básicamente, no sabemos por qué Pero se nos ha bajado literalmente El térmico general de la casa vamos, Es decir, que, que no hay luz pero, harta, vamos Que la luz, básicamente la luz Se ha ido de la casa y os lo podemos demostrar No sé, si es que abajo sí que hay luz Pero es que aquí no hay luz Claro, es que aquí arriba estas cosas nunca se apagan, tío Yo lo he dicho esto, tío, es que es cámara no tenemos ni idea de lo que es eso Por ejemplo, fijaros En plan, le doy aquí, ¿vale? Y no funciona absolutamente nada Y lo raro Es que en el sótano sí que hay maldita luz En plan, no escuchan cosas muy raras luz Hay como actividad abajo No tiene sentido, Maximus, 4. ¿Qué es esto, bro? No sé lo que es, pero lo es abajo. que no Yo... da ningún tipo de buen rollo, máximo <ríe> Chicos, chicos, chicos, chicos ¡Te Vámonos, la niña dijo que a las 3 de la mañana salían cosas Sí, sí, sí Creo que hay algo en la cocina ¿Hola? algo? ¿Hola? ¿Hola hay alguien? ¿Hola? Hola amigos, nos queremos hacer daño Somos amigos todos ¿Hola? Sabemos que habéis pasado malas situaciones ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? La niña del pozo nos ha dicho que a las 3 de la mañana salís, to salís todos. ¿Hola? Vale, está vale. escuchando. Pienso una cosa, hemos conseguido hablar ya con la niña del pozo. Mucho hemos avanzado, pero a lo mejor estos son más antisociales y no quieren hablar. Y a lo mejor son más agresivos. ¡Hola! Vale, la verdad es que no tiene muy precio, es que es muy, muy, muy, muy, es que muy, tiene muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy vale, lo, sí, lo, el caso es que, Maximo, tenemos dos opciones O vamos directamente abajo O exploramos a utilizar la parte de arriba Antes vamos de ir abajo Vamos a explorar arriba a ver si se escuchan más ruidos Sí, porque es en cada planta hay Habitaciones cerradas A ver si en cada habitación a lo mejor hay algún que otro niño si podemos hablar con alguna que otra persona sí, O al menos, yo que sé, intentarlo Ya que hemos hablado con la niña del pozo Que nos den más información, tío Porque son las 3 de la mañana Y ya se ha escuchado un ruido La luz de abajo, de abajo ¿Cómo se va a abrir la luz de abajo? Si está literalmente toda la luz de la casa apagada ¿No se puede entender. No sé, tío, pero nada, nada, nada Nada de esto tiene sentido Pero es que ¿Quién puede quién puede hacer esos ruidos tan raros ahí, tío? Yo que sé, pero ya te digo que eso No es ningún niño, bro que sonaba con una persona mayor, de 70, 80 años. Yo qué sé, Dios, es que me, me arraya mucho que haya gente, esa en la casa y que Martina se sí quiera quedar aquí. A lo mejor Martina sabe algo. Yo, pues, de hecho, vámonos de esta casa. ¿Por qué tenemos que estar aquí? ¿Será por casas que hay? No lo sé, pero... Yo qué sé... ¿qué? Vale, chicos, mira arriba, no hay tiempo que perder. Son las tres si que queréis que baja algún niño y un no muerda el brazo. ¿o ¿Qué es? ¿Para no, Claro, nos pueden morder el brazo porque esos niños pueden ser peligrosos. Piensa que son niños con problemas, tío. Claro, se supone que la niña del pozo nos ha dicho que aquí hay un montón de niños con problemas y sin padres. Entonces, claro, eso nos es, va o sea, a pensar que nos da muy, pero que muy, muy, muy, muy, muy mal rollo. Absolutamente no, nada. No, no, no, no, no, no, no todo, todo el armario ¿Hola? Para, para, para, para que se camino, los ni niños ¿Hay algún niño aquí o no hay ningún niño? No los eso, escuchando eso? Sí, sí, sí, escuchando eso? Sí ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? A... hola, hola, hola ¿Hola? ¿Hola? Es que, qué sentido tiene eso? porque <tose> Es eso? ¿A lo mejor es una niña de esas diabólicas? es una niña de ¿Qué cojones es eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡No queremos haceros daño! ¡Hola, a dónde se está yendo? otra vez Vale, si la próxima vez que sube, sube lleno de gente con armas o con cosas Y nos vienen a matar y nos han cerrado aquí y si esta casa es de locos, tío, sí, y nos quieren... Niño, es, y si a lo mejor son una secta y nos quieren cerrar en la secta Y que nosotros nos unamos a ellos y matan a gente o algo muy turbio, bro Es que no tiene sentido que estén en una casa así, niños Vale, más, somos Además, aquí tenemos otra maldita puerta que tampoco sabemos lo que hay Pero es que, mirad, ha aparecido una maldita grieta justamente oh, por aquí en no, no, la puerta En no, plan, no, esto, no esto tío. no estaba aquí antes esto este ruidos por ahí ¿Hola? ¿Qué ¿Qué es? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Son como unos pasos, no sé si viene el sótano ¡Hola! Yo me llamo Naka ¿Hola? ¿Sí? A lo mejor están viniendo desde arriba, eh Es que son como un ruido muy raro, tío No, es que me pinta es que me, me, me todo que sale ¿Cómo que has visto una niña? He visto una sombra de una niña, pero no una niña normal Una niña con el pelo para adelante No sé la niña del pozo A lo mejor es la niña del pozo que ha salido a reunirse Con todos los demás niños Pues no le caemos bien a esa niña Ya, ya, ya veo que no le quedamos absolutamente nada bien Bueno, y aquí... ¡No se puede abrir, Naka, no, sé ¡No se puede abrir! ¡Sigue cerrada! Es puta bien, Y también hemos cogido todas las cosas para las habitaciones ni nada, ¿sabes? Eso es la, normal, normal que Ancar. no queramos las cosas Eso es el cuarto de Naka, pero es que mira, los sea, no bien, se no, abre no, para ningún no, no sitio, sitio no sé, tío No se abre, pero es que... Aquí. ¿Cómo voy a estar tranquilo aquí? Yo no voy a traer las cosas Ay, hasta chicos, que no esté tranquilo Vale, chicos, yo lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo suscribáis al <risa> al canal Porque están pasando cosas muy, pero que muy, muy, muy de mal rollo O sea, están pasando cosas que es en plan que me están poniendo muy nervioso Y me están dando ganas de, de irnos de esta casa, ¿sabéis? Así que, más totalmente gratis vamos a por esos 4 millones de suscriptores todos los días a las 8 y 40 hay un vídeo diario entretenimiento diario y con todas las cosas que están pasando eh, eh, eh. no creo que hay alguien aquí no, no, no. Esta casa, yo creo que nos merecemos Que todo el mundo se suscriba al canal no Dejan en este video 50.000 pedazos de likes ¿A ¿Qué haces ahí con el móvil, tío? Lo acabo de encontrar, tío, que hay mucho Experiencias paranormales En la casa de los niños ¿Cómo que casa de los acabo niños? Acabo de poner la dirección de nuestra casa Experiencias Mira lo que paranormales en la casa de los niños Lo que está intentando abrir la puerta ¿Podemos salir ya? ¿Cómo que intentan abrir? Hay que salir que ajo, ajo, ajo, ajo, a... ahí, Luego leeremos esto Tres Dos Uno Ya sale van, ¡Dale, sale, yo, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Os juro que está intentando abrir la puerta ¡Os lo juro! ¡Os lo juro! Y este? A lo mejor? Hola, hay alguien ahí abajo ¿Qué, ¡¿Qué? Se acaba de abrir y cerrar ¿Qué? esa puerta, bro Lo acabo de ver con mis propios ojos ¡Pero si no se puede abrir esa puerta! Acaba de entrar alguien, ¿el que ha picado aquí o ha entrado ahí dentro? No Hola Aquí dentro vive otra persona ¿Hola? Dentro de otra persona ¿Y ahora qué hacemos? Vale, solo queda un sitio por ir ¿Vamos abajo al sótano? ¿Qué vamos a ir al sótano? ¿Estáis locos? ¿Queréis ir al sótano abajo? No, ha llegado bueno. el momento de salir de todo este misterio y saber lo que cojones está pasando aquí, ¿Quieres? no hay otra palabra ir al sótano? ¿Quieres ir al sótano? Yo quiero ir al sótano ¿Quieres vivir entre niños, huérfanos? No, quiero buscar otra casa ¿Que, que, que literalmente no sabemos ni quiénes son? Pero que ya me lleven en esta casa, que no sabemos ni lo que hay, que a lo mejor son fantasmas Vale, tienes algo mejor que hacer que investigar esto, porque yo no Es mejor, por seguir vivo, lo mejor ¿Qué haces, recto? ¿Hola? Pero va a petar algo, va a petar algo, suena algo! ¿Una? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale. ¿Qué está bien pasando? ¿Y si vamos a intentar hablar con la niña tira? del pozo? ¿Qué está? ¿Qué está ahí? Vale. ¡Esto! ¡Ha caído un cojín! ¡Ha caído un cojín! ¿De dónde es ese cojín? Yo que sé de dónde es. Bro, literalmente es de mi pasillo ese cojín. A ver, déjame. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué haces? Y ahora me ha dado a alguien. Vale, chicos, mira, escuchadme, eh, esto es una ida de olla monumental, tenemos que decir una cosa ¿Y ahora qué hacemos? Yo pues qué bajar al sótano, le he dicho... Venga, va, venga, venga va, bro. no es buena idea bajar al sótano He dicho mira, sótano... Me no. parece que enciende, no tiene sentido nada las cosas que están pasando en esta cosa Mira, chicos pero, no vámonos, es que nos están no. tirando cosas, bro Cierro, cierro, cierra, cierra Pesa mucho ¿Pero, ¿Pero, yo, dale, dale, dale, yo, dale, que pesa mucho! Vale, bueno, máximo squad. Lo que sí que estoy 100% seguro Que todo esto proviene 100% del sótano No hay otro lugar Desde arriba no va a provenir Todo esto proviene de ahí abajo Chicos, tenemos que bajar al sótano o sea, que no, bajas no, ¿No No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Por qué no tenemos pestillo en esa puerta? Chicos, tenemos que bajar al sótano 100% tenemos que bajar al sótano Porque es que nada de esto tiene mucho sentido ¿Hola? ¿Hola? Es que nada de eso no que no hay nadie, tío. Pues Máximo Squad, hoy ha llegado el día de bajar al sótano y de descubrir qué es lo que hay justamente... Oh, está uh, esta ¡Estás! ¡Qué nivel qué, qué, qué ¡Hola! ¡Vámonos ¡Hola! Pero hoy dormimos a la caravana no, Yo no duermo aquí, no, aquí. No, no, no, vamos a dormir en esta casa ¿Y Martina dónde está? Yo qué sé, bro Ya vendrá Martina Venimos a buscar algo que sea, bro Salido con los niños Vamos de aquí porque esto no hace ningún tipo de gracia tío. Voy a ir despidiendo el vídeo justamente por aquí No sé qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué está pasando en esa maldita casa antigua Pero algo raro está pasando Así que espero que mañana a las 8.40 Estéis todo el mundo activo por el canal Para saber descubrir qué es lo que pasa En esta maldita casa misteriosa Que no sabemos ni qué es lo que hay Ni quién hay dentro Ni de quién era Así que si queréis saberlo absolutamente todo Mañana a las 8.40 investigaremos todo esto al fondo, fondo, fondo Y descubriremos absolutamente todas las cosas misteriosas sobre esta casa Os espero mañana a las 8.40, 50.000 likes en este vídeo para subir la segunda parte Yo soy Arta y como siempre digo, vive al ah, máximo